Ahí está, Te acá no subís más hijo de puta. puto de mierda. No, qué conchudo, ¿cómo haces? ¿Qué hace el perro? Este está re loco. Zorro de mierda. ¡Ay! ¡Zurdos de mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! No, bueno, me caigo a pedazos con el parkour. ¿Ya ¿No, me sigue? Ay, sí me sigue, conchudo. ¡Oh! Me voy a... ¡Oh! ¿No? ¿Qué pasa como me quedo sin hambre? No puedo saltar, ¿verdad? Ah, oh, sí puedo A ver, salta ahora que te des huevos No tiene huevos para saltar No tiene huevos ya Antes todo repiola como está abajo Ahora te caes a pedazos